Mi, nombre, mi edad, mi color favorito, mi altura y mi signo, y por quien me derrito, mi comida favorita, y las cosas que me inspiran, mi nacionalidad, y a dónde quiero